Hola, en este video voy a mostrar una característica especial para usuarios de LibreDTE.cl la cual corresponde a una mejora del de menú del módulo de facturación Si usted es un usuario normal, cuando ingresa al módulo de facturación seleccionando una empresa, te encuentras con este conjunto de iconos los cuales te permiten realizar todas las acciones posibles que el usuario tiene permitido dentro de LibreT, las presenta de una forma bastante poco práctica, sería ideal poder tener un dashboard, algo que muestra información más relevante al usuario y le permita realizar más acciones desde acá, esta opción está disponible, debemos entrar con un usuario plus de libre.t.cl y al seleccionar la empresa, el mismo paso que hicimos anteriormente con el otro usuario como este usuario es plus, esta vez nos lleva a un dashboard si hacemos clic en el módulo facturación o el enlace de acá arriba, nos mantienen el mismo dashboard o sea, en el fondo ya no tenemos acceso a los otros iconos y se nos presentan en este, esta página que está acá desde esta página tenemos acceso al mismo, al mismo menú que teníamos antes que está acá en el costado izquierdo tenemos la opción de emitir documentos y posteriormente todas las demás opciones pero adicionalmente tenemos otras opciones, por ejemplo tenemos la posibilidad de ver la cantidad de documentos temporales que tenemos actualmente para nuestro contribuyente estos son documentos que tratamos de emitir en algún momento pero por alguna razón no los pasamos a convertir en documentos finales ni los enviamos al servicio de Puerto Internet Aquí, esto nos podrá alertar inmediatamente cuántos documentos tenemos nos muestra la cantidad de documentos emitidos en el periodo actual podemos ir al libro de venta desde acá nos muestra la cantidad de documentos recibidos en el periodo actual y podemos ir al libro de compra también nos muestra la cantidad de intercambios pendientes estos son intercambios que hemos recibido pero que todavía no han sido procesados en la parte central en este momento me indica que puedo descargar una propuesta para el formulario 29 para el periodo anterior, esto de enero de 2016 ese botón aparece una vez que ya han sido enviados los libros de venta de compras del periodo anterior. Si los libros de venta y compras todavía no fuesen enviados, aparecerían dos botones en rojo que me indicarían que los libros están pendientes de envío. Esto es una forma también de alertar al contribuyente que todavía que aún está atrasado con el envío de los En la parte de abajo se mostrarán dos gráficos, uno correspondiente a la documentos emitidos durante el periodo actual y otros respecto a los documentos recibidos durante el periodo actual. En este caso, como no hay documentos recibidos, acá se puede ver que está en cero, el gráfico no aparece. En el caso de los dos documentos emitidos, podemos ver acá que tenemos dos documentos emitidos, los dos corresponden a factura electrónica. Si hubieran más tipos de documentos, el gráfico lo mostraría. En la parte izquierda, podemos ver la cantidad de de folios disponibles que tenemos, este número muestra la cantidad de folios que tenemos antes de llegar al estado de alerta, o sea, por ejemplo, para factura electrónica significa que tenemos un 72% de los folios disponibles antes de llegar a la alerta que tenemos configurada en nuestro mantenedor de folios. Esto nos puede indicar rápidamente cómo está el consumo de folio actualmente para nuestros contribuyentes y alertarnos rápidamente en el caso de que necesitemos folio nuevo. También desde acá podemos acceder a la firma electrónica, ya sea descargarla, agregarla o eliminarla. Podemos descargarla, por ejemplo. Y súper importante, en un video anterior mostré cómo hacer un respaldo. En este caso podemos generar el respaldo directamente desde este botón. y con eso hemos construido un respaldo para nuestro contribuyente. Bueno, a este dashboard se le irán agregando a medida que avanza el tiempo más característica, por el momento son las que contiene. Si tienen alguna sugerencia, son bienvenidas. Muchas gracias.